Nos hemos enfrentado a cosas peores que este mortal caído. Pero somos dioses. Nosotros, a los que adoran los mortales. Nosotros gobernamos sobre esta tierra. Nosotros no seremos derrotados por un necio petulante. Hermanos. Dejad de lado las ridículas disputas que nos han dividido durante tanto tiempo. Nos uniremos y permaneceremos juntos. Y yo exterminaré a esta plaga. ¡El Olimpo prevalecerá! fuimos forjados en la victoria. Una victoria que acabó con la Gran Guerra y que fue el inicio del reinado del Monte Olimpo. Nacido de las entrañas del inframundo. Surgido del Río de las Almas. Nuestro monte emergió del profundo caos. Y según crecía, fue creciendo el poder de los olímpicos. Nosotros creamos un mundo de paz, un mundo de prosperidad, un mundo que vive a la sombra y al abrigo de mi monte. Un monte que se ha convertido en la medida absoluta de la fuerza y del poder. Hoy ese poder va a ser puesto a prueba el mortal Kratos pretende destruir todo cuanto he conseguido hermanos dejad de lado las absurdas disputas que nos han dividido durante tanto tiempo vamos a estar unidos y vamos a permanecer juntos y yo me ocuparé de exterminar a esta plaga. El Olimpo vivirá siempre. ¿Estás Todo aquello que has conocido ahora sufrirá por tu sacrilegio, Kratos. Nunca serás el señor del Olimpo. El ciclo acaba aquí. Puedes estar seguro. Me la Finalmente la caja de Pandora fue abierta. Se desató el poder de los dioses. Sigue siendo un mortal, igual de débil que el día en que me suplicaste para salvar tu vida. No soy el mismo hombre que conociste ese día. El monstruo que creaste ha vuelto para matarte. Tú no sabes lo que es un verdadero monstruo, Kratos. Esta será tu última lección. Recuerda, Kratos, fui yo quien te salvó cuando más lo necesitabas. No lo he olvidado, Ares. Recuerdo cómo me salvaste aquella noche. Muchos años desde el final de la Gran Guerra, pues la sed de sangre y poder llenaban a Zeus. Su deseo de gobernar sobre los mortales era intolerable para nosotros. La guerra entre los titanes y los olímpicos creó el paisaje del mundo mortal. Era una guerra que los titanes sabíamos que debíamos ganar. Si perdíamos, Significaba el final de la edad dorada del gobierno, titán. Ya no habría paz ni prosperidad para la humanidad. La batalla continuó a pesar de mi captura, hasta que Zeus creó un arma poderosa para acabar la gran guerra. Un arma forjada en los cielos y en la tierra. La hoja del Olimpo. Yo te destierro a las fosas oscuras de Tártaro. Me desperté en el tormento del submundo Desterrado a las fosas más profundas del Hades Podría haber destruido a Zeus si tú no me hubieras puesto aquí ¡Esclavo de los dioses! ¡Atlas! ¡Yo ya no obedezco la voluntad de los dioses! ¡Me he tragado su traición por última vez! ¡Muéstrame el camino a las hermanas y mataré a Zeus de una vez por todas!